Y en el, caso, en el caso de los contratos públicos, tú nos reconoce el colegio y además el hecho de la capacidad de vigilar el accionar del profesionista, otorgándole a ese colegio o a esa agrupación el registro de inodeidad, con el cual tiene la capacidad de poder vigilar el accionar del, asoci del asociado. Y yo, como carácter asociado, miembro de un colegio profesional, pues tengo que tomar mi capacitación para que me digan que estoy vigente o que estoy actualizado y cumplir requisitos anteriores. Pero llámese cualquier profesional, pues se supone que al agruparse es para mantenerse en un fin común, un fin común es con quién quieres, pues es el principio humano, el principio humano de la afinidad. Y si tengo el principio humano de la afinidad, quiero que voy a buscar a gente que piense o le guste lo mismo que a mí. pues en un colegio profesional vamos a fortalecer nuestros conocimientos con gente de nuestra misma rama o de nuestro mismo ramo. Y entonces se justifica que sea a miembros, o sea, a los asociados. Ah, pero luego damos capacitación y pues necesitamos dinero. Y la capacitación la extendemos... A gente que no es asociado, sino ponemos inclusive ya los anuncios, no los ponemos en la página para los asociados, sino lo ponemos a en redes sociales para quien se quiera apuntar e inscribir, pague su cuenta. Y en un momento decimos: para los asociados, tanto, para los estudiantes, tanto, y para los este gente público en general, tanto. Al estar diciendo eso, ya estoy diciendo que estoy trabajando para alguien que no son mis miembros, que no son mis asociados. Y entonces caigo en la situación de que por esos ingresos sí soy sujeto del impuesto sobre la renta y por lo que es por mis propios miembros no soy sujeto de gravamen impuesto sobre exento dentro de las que están como no lucrativas. Ah, que luego queremos disfrazar a esos personajes públicos en general como dándoles otra característica dentro de la asociación que no les genera demasiados derechos, solamente un sentido de pertenencia. Y entonces decimos a asociados y miembros, asociados y afiliados, este, amigos de la asociación. O sea, utilizamos una serie para incorporarlos como parte del sentido de pertenencia y disfrazar esa captación de ingresos, de capacitación que se dé o de cursos o de eventos, con la finalidad de que no estén grabados, pero en realidad están más que grabados porque si es un organismo profesional y está reconocido como colegio, cada año tiene que reportar a la SEP la lista de sus miembros al principio de enero de cada año reporta los miembros que estuvieron activos en el año anterior. Entonces, ellos son los asociados, los demás no lo son. Ah, que en los estatutos podemos adecuar que haya distinto tiempo de asociados y que no serán asociados fijos, más que los que paguen sus cuotas y si podemos degradar la calidad de asociados. Bueno, es posible, pero entonces tenemos que tener bien definidos estatutos el alcance de afiliación para que en un momento dado se cumpla el fin social, porque en el momento en que se rompa el fin social, en ese mismo momento ya estamos hablando de lugar Ya estamos hablando de grabar el ingreso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque entonces hay que establecer Adelante, la pregunta. Muchas gracias. A ver, exactamente es una asociación civil con fines no lucrativos, en su momento fue donataria. Ah, en ya fue donataria. Este... Ya fue donataria. Ya Ya no el... lo es. Ya no, perdió eh... el de ser donataria. Sí, o sea, en ves, forma de alguna definitiva. manera... Sí, es correcto, ya no quisimos, este, o sea, la autoridad por un error cuando se presentó la declaración, en ese entonces, estoy hablando de hace muchos años, desde como el 2015-16, este, este fue un error mío, cuando presenté la declaración, en ese entonces no me desplegaba el año, ¿no? sino que me desplegaba como el año actual, y entonces no me percaté de ello, y la declaración se fue como si hubiese sido presentada del ejercicio 2016. Y bueno, tomaron la decisión de, de que ya no fuera donataria autorizada y perdimos, perdimos ese, ese, ¿cómo se podrá decir? Ese beneficio, ese registro, es correcto. Pero aquí en este, en esta sociedad o asociación, porque es una asociación, este, no obligan a los socios a pagar la anualidad. Si la quiere pagar un año y cinco o diez años, no la pague, no lo obligan. Eh, yo ya tengo muchos años con ellos y yo lo que observaba es que cuando al socio le interesaba o a la persona física le interesaba en ese, en ese momento ser, registrarse como, como asociado, este para tener el beneficio, ¿no?, del, del descuento o la cuota especial que se, de recuperación que se tenía, pues volvía a pagar, su, pagar su, su anualidad. ¿Eso es correcto? Sí era correcto, porque el hecho de que fuera donataria, lo que hace es que ya le da pauta a que reciba ingresos del público en general, pero en calidad de donativos. Y el hecho de que esos donativos se sumen al patrimonio de la asociación, que una vez que es donataria, es patrimonio del pueblo. Entonces, hay condicionantes. Oye, hay gente que ha donativos y a lo mejor te doy un descuento, o te doy beneficios, o a lo mejor solo se los doy a los que son asociados, les doy ciertos beneficios. Vamos a pensar en el ejemplo más común y conocido, Fundación UNAM. Condición romántica, seas egresado de la universidad y te pide que des una aportación mensual. En la fundación es pasado un donativo a cambio te dan una credencial con la cual tienes descuento en ópticas, en algunos descuentos en cines, en la Cinemateca Nacional y en no sé cuántas cosas te dan tu librito donde tienes el y lo recuperas tu mensualidad, sacándole provecho a los descuentos que te otorga la financiación de fundación. Para ellos captan dinero y ofrecieron ese beneficio haciendo convenio con organizaciones, que la ganancia de las organizaciones es el hecho de que si ya son descuentos, lo ven como un gasto de publicidad y todo el mundo va a ir ahí, pues captar clientes con un descuento, pero haciendo la promoción de la fundación este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, es correcto que haya una, un descuento y me acredito con una credencial con fotografía bien guapetón de que soy miembro de la asociación, que donde me den un descuento ahí mismo o en otras cosas donde la asociación tenga convenio, independientemente de la recepción de donativos. Pero yo pregunto, si pierdo la cuestión de ser donataria y no la recupero, en cada entidad federativa hay un patronato, por decirlo de esa manera, que a otros le llaman diferente, donde tienen que reportar el 5 al millar en algunos aspectos de contribución al patronato y por otro lado acreditar su patrimonio y que no haya enajenado bien, o sea, los vigila. Pero si se cierra en forma definitiva, se tienen que reportar información financiera, reporte de activos y todo porque van a pasar a otra donataria autorizada. Una vez que eres donataria autorizada, todos los bienes de la asociación ya son, le pertenecen al pueblo, porque la nación te dio un registro y ahora tienes más dinero del pueblo para tu fin social, entonces le pertenece al pueblo. Pues cuando ya sea donataria, todos los bienes que deben de darse a otra donataria. Si tú vas a poner una donataria, seguro que no poner bienes. Déjale comodato, presta, pero si no al rato, a la hora en que ya está donataria, después ya no recuperaste los bienes. Entonces, es otra. Todavía no llego a las donatarias. Esa era el, el, la última no. parte, pero bueno, nos adelantamos tantito para contestar esta no. duda. Ahorita. Ok, estoy... pero... pero... Ajá. lo que pasa es que mi duda es ya no soy donataria desde hace muchísimos años Ya debieron de haber... es correcto es correcto que no se les obligue a pagar una cuota anual si no está o trabajando. tenemos algún riesgo fiscal no, el riesgo ya no ya, el, el riesgo no es por no cobrar cuotas el, el riesgo es que ya deberían de haber transmitidos sus activos a otra no lucrativa, ese es el riesgo. Si yo ya dejé ser donataria y quedé en forma definitiva con no donataria, ya estoy en cualquier momento en tela de juicio de que me exijan la liquidación de los activos en favor de otra donataria. Olvídese, si cobran cuotas, no sigan cobrando. Si siguen cobrando, ya lo cobran como una asociación civil que a lo mejor ya debería estar encaminada a, a pagar impuestos o las cuotas que cobre por cuestiones de aportaciones que esas están desgravadas pero ya no deberían. Esas están de... exentas. Ajá, pero pero de... por todos no los demás de ingresos que, perdón, que tienen, que tienen cursos y congresos y eso, por eso sí paga impuesto. ¿Paga impuesto? Solo por las cuotas, sí, así es correcto. Ahí está bien, pero el problema es que ya no debería de existir. El problema es que está, ya debería de haber donado todo, ya no debería de funcionar. O sea, ya es ilegal en todo lo que haga. Es que la autoridad lo que hizo fue cambiarnos a título 2. Ah, o sea, me sacó de donataria porque dijo no es donataria. No, te, te uh -huh. cancela la y te mandó a título 2. Entonces, uh -huh. ahora ya estás como si fueras más que asociación civil un, un tipo de sociedad civil nada más que por su naturaleza de estatutos de asociación civil no puede repartir anticipos remanentes pero de alguna es correcto. Manera, de alguna manera ya obtiene sus ingresos tiene empieza a captar recursos y cumple con su fin social y a lo mejor vía salarios algunos de los asociados de ahí viven lo que también es en cierto momento pues, eh, es válido Uh -huh. pues no si no la es el caso, no es el caso, pero, ¿Podría pero ser? sí, efectivamente. Uh -huh. Sí, sí, si la propia autoridad le perdonó la vida, simplemente le dijo, no eres donataria, debe estar título 2, qué padre. Si eres una donataria que sí eres donataria, pero ya te la perdiste por algún error, porque ese fue un error era para perder la donataria y, y liquidarla en un momento en de forma, cuando de, ya se declarara eh, términos fatales para regularizar su donataria, debió haberse liquidado. Si la mandaron a Título 2, pues de alguna manera, fue un, per, vamos a decirlo así, fue un error legal que le dio un perdón fiscal y le permitió ser operando en Título 2. Y entonces funcionan en okay. Título 2 ingresos acumulados, menos deducciones, su pago de IVA por los cursos y las aplicaciones pues estarán exentas y tampoco grabadas por el IVA. Uh, el... Ok, perfecto. Gracias, contador. Sí, el... Bien. Bueno, pues siguiendo con todo esto. Maestro, esta... buenas noches. Sí, dígame. Este, una, bueno, duda sobre la asociación. Eh, por ejemplo, he visto asociaciones que contra el cáncer, que asociaciones este, de ayuda visual. Y vamos a suponer que un grupo de médicos quiera formar una asociación de ese tipo. Entonces, los que la conforman, los los asociados fundadores, lo que ellos aportan este, para conformarla y prestar el servicio para el cual se realizó la asociación, en este caso, a lo mejor contra el cáncer o alguna, alguna apoyo a alguna enfermedad, a quienes ellos atiendan, tienen que ser afiliados, si ellos dan servicio o... ¿Alguna conferencia o algún fin altruista relativo a la enfermedad, lo que reciban va a grabarse al ISR? En teoría, si ahorita se crean, la autoridad te está mandando a, gravar, a que esté grabado. En teoría, debería ser simplemente no lucrativa por las por los aportaciones que den ustedes, no pasa nada, están exentas por la captación de ingresos de, de parte de los propios afiliados y que sería lo más recomendable hacer los asociados que se incorporen con cuotas, estarían exentas. En el momento que den cursos para efectos de, de los sus propios miembros no habría problema, pero si los dan al público en general, eso sí están grabados. eso sí caerían a, a, en, en la parte de ingresos grabados y como vamos a, vamos a ver mañana pues cuando una no lucrativa o cuando esté ya donataria y sus ingresos se rebasan ciertos importes pues cobran el riesgo de que dejan de ser donatarios, pero técnicamente en primera instancia los ingresos ya sea por cursos por aportaciones, para efectos 10 euros están exentos mientras sean de sus propios miembros, si lo trabajan al público en general ya estaríamos hablando de un universo grabado. Entonces, maestro, nada más para que lo que pasa es que tengo curiosidad de estas, de esta figura, uh -huh. no tengo la experiencia a lo mejor en esta, este, entonces, si un si se crea una asociación con estos fines médicos a quienes se les preste el servicio deben estar incorporados como asociados y darles este la atención médica y todo lo que lleguen a, reca a recaudar por, a lo mejor, el servicio, a lo mejor no, no, no tan costoso. Por ejemplo, no sé si he visto, por ejemplo, hospital La Beneficencia Española, es una AC, semejante hospital, pero pues, es una AC. Entonces, este, esa es mi duda, por si más adelante pudiera a lo mejor con unos doctores hacer una, pero que sí cayeran en el título 3. Y sí cumplir con el objetivo de, alguna, de algún apoyo. Pero de entrada me recomienda eso, que a todas las personas que se atiendan sean afiliadas y no. paguen una cuota. Eh, pudiera ser que precisamente sería un mecanismo para resguardarlo. Oye, tú vas a, hacer un, un, vas a hacer una cuota anual, como esas tarjetas que te dan de servicios, que tienes consulta gratis y todo ya solamente el especialista te lo cobra los medicamentos, los análisis clínicos, pero tienes, des tienes o descuento o tienes derecho a la consulta gratuita, entonces o, o aparentemente un precio más bajo si compras la membresía, precisamente lo hacen para mantener ese concepto, soy miembro de esta asociación civil que es con el objetivo de la finalidad de ayudar y te hago miembro porque tú participas aportando cuotas. Te vuelves, aunque no seas médico, pero te vuelves asociado porque das esa cuota. Porque si lo dejamos para los puros médicos, estaríamos más hablando mejor de una sociedad civil que se unen para obtener ganancias a través o a precios más baratos, pero al fin y al cabo, pues se repartían simplemente. Pero como dice, el ejemplo más claro y sorprendente que es que pues sabemos que sí ganan, pero que están escudados en la sesión civil, no sé si la beneficencia eh, en verdad sea una asociación civil que obtenga patrocinios o benefactores y otorgue beneficios, porque pues, no, por fortuna nunca he acudido a verlo, pero yo no sé en qué términos los pacientes tengan que pagar o cubrir, o a lo mejor pagan nada más los gastos o, o a precios módicos, pero en, ese, en esos casos son cuotas de recuperación o son eh, a lo mejor, pues sí pago por el servicio y ese servicio pues lo consideran nosotros como pues a lo mejor hasta como ingreso grabado una parte. Ellos viven a lo mejor de los ingresos que reciben de las gentes que les apoyan mayores cantidades. Hay que ver de dónde va a venir, dónde está la certeza, dónde viene la mayoría del recurso. Cuando venga de la mayoría del recurso, pues ahí tendremos que establecer si es una asociación civil con asociados o una asociación civil que está como no lucrativa y que presta un servicio más barato, pero que la recuperación la da con algún tipo de membresía o algún tipo de cuota para que no esté grabada. Entonces sí, es un análisis muy particular, no, no particular, es un análisis de una asociación civil partiendo de dónde va a tener las fuentes. Si la fuente de esa agrupación va a ser exclusivamente la recuperación, pues a lo mejor no es una asociación civil, está jugando como asociación, pero en realidad es una sociedad civil en el que están unidos varios apuestando eh, aparatos médicos para después cobrar y pues serían los honorarios médicos y el remanente se lo estarían distribuyendo. Hay que ver, como las torres médicas, solo se organizan para la renta de la torre, todos los médicos de ahí se unen y se pasan la chamba, el ginecólogo le dice, eh, oye, tengo aquí, le habla al caldero, aquí tengo uno, te paso, ya lo atendí yo, no en problema, pero también tiene problemas, te lo paso y entonces empieza un conglomerado, una misma torre, todos los servicios, y en un momento dado, pues se otorgan hasta membresías, pero no por cuestiones de ahorro de impuestos, simplemente para captar clientes como medio de mecanismo de facilidades. Pero entonces estamos hablando de que ahí son sociedades civiles, o aunque se puedan como AC, pero están funcionando como sociedades civiles. Ahora, si lo van gratuito, a menos precio, y cobran alguna membresía, para dar descuentos, consultas gratis y después otros aspectos, pues ya están haciendo una función no lucrativa a los miembros. Y si hacen algún evento o un, un congreso o algo médico donde participan otros y los afilian, pues qué padre, pero si no los afilian, ya sería ingreso grabado, porque eso ya entra al público en general, médicos de otras organizaciones que no son parte de la asociación. Entonces todo depende en qué calidad estén las personas que vayan a pagar o vayan a dar recursos de la asociación, puede caer, por eso quería dejar muy claro lo que es sociedad y asociación, porque podemos caer en una tablita de decir que somos asociación, y así en el ejemplo que me está poniendo en primera instancia, es una asociación que está cayendo más bien como sociedad civil, pues hay que tener mucho cuidado, pero sí, sí pueden lograr establecer una agrupación como asociación civil, cobrando membresía para dar ciertos servicios y hacer los miembros, y entonces pueda ofrecerlos a la, las, lo que se recupere es para la asociación civil dando ciertos beneficios y en cierto modo ponen a algunos de los asociados como empleados porque van a ejecutar ellos mismos pero pues tiene que haber alguien que se ponga en la mesa directiva como apodado representante legal y otros como empleados para que puedan captar los ingresos y puedan también pues llevarse una granita vía salarios por decir algo no anticipo remanente no sé si más o menos, digo más o menos, porque sí, necesitaríamos a ver por dónde estaría el planteamiento. Sí, hay que hacer un buen plan de trabajo, un plan de proyecto para determinar la naturaleza jurídica, el objetivo y la forma de captación de ingresos. Esto ya diríamos que es exento y que está grabado, pero sí puede lograr hacer algo que sea exento y también puede hacer algo que puedan retirar anticipos y beneficios para los integrantes que sean los, los fundadores o todos los asociados que se incorporan. ¿Más o menos quedó la, aclarado el asunto? Sí, maestro, muchas gracias. Muy amable. Okay. Digo, sí si si se necesita mucho es análisis, por eso es un proyecto, es un trabajo que se tiene que analizar y, es, y proyectar inclusive todo como se va a hacer. ¿no? Bien. Maestro. Eh, adelante. Tenemos ahí un par de dudas. Adelante. Dice Esteban Elizalde, ¿Cuál es su opinión sobre los remanentes en una SC que es reciclo y tiene otro tratamiento fiscal? Una SC que es reciclo y eh, que tiene otro tratamiento fiscal. Bueno, en primer lugar, realmente si analizamos que una sociedad civil entre a reciclo, lo único que va a pasar es, primero, tienen el mismo efecto de que ambos trabajan o siempre han operado con lo efectivamente cobrado. Nada más que un, una sociedad civil bajo un régimen normal venía trabajando también con coeficiente de utilidad y la utilidad estimada le quitaba los anticipos a del periodo y posiblemente no pagaba ningún pago provisional. En el caso de estar en el reciclo, pues hubo dos tembladeras de miedo. Una de que eran ingresos, deducciones y la base gravable y se estaba ante la negativa, se, se hablaba de la negativa de las deducciones de los anticipos al remanente. Situación que en un momento dado, los que cortamos por lo sano, pues buscábamos que no pudieran entrar en el reciclo para seguir con la certeza de los anticipos al remanente. Sin embargo, a pesar de muchas negativas de la autoridad, finalmente se pronunció que reconocía la seguía reconociendo la deducción de los anticipos abominentes, aunque estuviera en el Y entonces ya el hecho de estar en recibo o no, pues ya es un análisis muy particular de cada quien para ver en qué medida le conviene o no. Por lo general no nos conviene porque cuando bajamos con coeficiente, jugamos con los montos a, a anticipos para asegurarnos que nada nos pegue. Si estamos con las deducciones y metiéndole todo, pues a lo mejor este, no podemos jugar tanto con los anticipos, con los retiros, y en, y en un momento dado, no digo que nos caiga una contribución, simplemente no podríamos eh, jugar para un buen cierre en que quedáramos tablas. Pero no quiere decir que eso sea una regla general. Tendríamos que ver la, cómo se van desenvolviendo los ingresos, las deducciones de cada uno, para saber si conviene o no. Si me lo preguntan a mí, pues soy de la vieja guardia, yo prefiero seguir, estar fuera del reciclo. Yo prefiero jugar como venía yo, jugando siempre con las sociedades civiles. Pero hay muchos que me están diciendo, no, es que con el reciclo de por sí tenemos muy poco... Anticipo, muy poco anticipo permanente, entonces que me meta deducciones y, en el, y haga un precierre antes del mes para que yo pueda sacar el anticipo correcto y que de tablas Ah, entonces me obliga a que yo haga un análisis, un estado de resultados antes de cierre de cada mes porque rápidamente necesito saber si voy a necesitar o no anticipo al remanente para que no me peguen pago provisional. Porque si no hago esto, me espero al mes terminado, y resulta que si tuve base agable, ya no pude sacar el anticipo, y entonces tengo que pagar el impuesto. Entonces el reciclo me obliga prácticamente a trabajar a... a, a a velocidad y a conocer un pre, pre cierre de mes para saber si necesito o no retirar anticipo para que no me pegue el pago profesional, ¿verdad? porque si no me va a pegar, derechito el 30%. Entonces, dependiendo de cómo, de cómo se muevan los ingresos y deducciones de cada uno, podría ser conveniente o no estar en reciclo, independientemente de la obligatoriedad, de que si no tienes impedido, pues tienes que estar a fuerzas, pero si tiene la opción de escoger o porque puedas decir o de encima, pues hay que evaluarlo. Para mí, el régimen de reciclo en las personas, en las sociedades civiles, representa tener anticipado un estado de resultados, hacer trabajar más a mil por hora para poder saber cinco días antes, dos días antes, Saber cuánto tienes de utilidad por el periodo y saber si ocupas un no anticipo remanente para que salgas tablas y no hagas para el provisional, lo que no te sucede es si trabajas con el periodo. No sé si eso le sirva de. de, de Creo que, que la verdad me perdí, por más que lo quise seguir, este, porque justo esa es la duda que yo tenía: si las sociedades civiles podían que están en reciclo, podían seguir realizando retiro a cuenta de utilidades. Sí, anticipo, Romanelli. Eh, ajá. Sí, sí pueden. El problema es, vamos a imaginarnos, ahorita que estamos a punto de cerrar abril, en el reciclo, ¿qué problema tenemos? Ya estamos a 21 de abril. Apúrate a sacar el estado de resultados de los ingresos del primero hasta lo que lleves al 21 de abril y los gastos. O sea, ya te tienes que apurar a tener un estado de resultados. O sea, como si hacías tu presierre o tu cierre anual. Casi que estás haciendo un cierre cada mes. Entonces, cobre el 21. Oye, tengo un millón de pesos de ingresos y tengo 900 mil pesos de gastos. Tengo 100,000 de, de remanente al 21 de abril. Si no hago nada, ¿qué va a pasar al cierre? Sobre los 100,000, voy a tener que pagar el 30%. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. De acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si tengo mil ah, pues de aquí al, del 21 al 30 de abril, antes del mero día del niño, les doy de regalo a todos mis socios, les saco un anticipo, reman. somos cinco, lo sacamos de 20 cada uno, no, no pago ni el 16% menos de retención y ya tengo una deducción de 100 mil pesos. ¿Cuánto voy a hacer de pago profesional del ICR? Ya no lo Pero, y, y si sumo del 30% de 100 mil, eran 30 mil. Si les saco el 12 o el 14 a cada uno de los 20, a lo mejor estamos hablando de 2 mil por 5. 10. Me ahorré 20 mil pesos de desembolso de impuestos sobre la